de esa, porque la verdad es que miren, bueno y la gente ha quedado y las redes que ya ustedes saben lo que es las redes con el nombramiento de Sergio Elena Seliman, que fue candidata a la vice con Leonel en la Junta Monetaria no se entiende en qué consiste esa jugada del presidente Luis Abinader vi que alguien dijo eso es reelección porque Sergio Le Elena fue la candidata vicepresidencial de leonel Fernández. Entonces, eh, si Leonel la nombra en la importante junta monetaria, que es el organismo encargado de diseñar la política bancaria y financiera del país, uno de los cargos más apetecibles, la metieron por Jaime David Fernández Mirabal y... Bueno, y, y fueron dos que, que, que nombraron a la Junta Monetaria, han ido nombrando poco a poco. Eh, la gente no entiende mucho esa jugada. Los días por venir dirán en qué consistirá esa jugada. Bueno, y los gigantes del Cibao perdieron en extra inning a los 12 innings. El escogido remontando. Le ganó un juego histórico a los gigantes, que han presentado un buen plantel. Lo único que, ver los juegos por televisión y no presenciales, como que caramba, como que le quite el ánimo y el deseo. El doctor Peralta que es un gran fanático. Yo no sé cómo se hará cuando vaya a ver esos juegos del Licey. A verlo por, por televisión, pero la verdad es que, y mira, muchas estrellas en cierne están en el campeonato. Es más, este es uno de los mejores campeonatos de los últimos años. Los últimos años. ¿Cuánta estrella, señores? ¿Cuántos prospectos, cuántos muchachos con condiciones extraordinarias? Eh, lamentable que, ¿verdad? Uno no lo pueda ver de manera presencial. Eh, pero sigue la discusión, el debate sobre el toque de queda. Toda la noche están agarrando gente. La gente está desafiante con la cuestión del de famoso toque de queda. Eh, diciembre se acerca. Yo no sé cuál va a ser. Finalmente el destino. Bueno. Buenas tardes, mi querida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Yo estoy bien, escuchándola a usted mejor. Un placer. Salú, salúdeme a ese señor. Ah, sí. Ya él escuchó. Ahí. Le devolvió el saludo. ¿Cómo? Era para preguntarle dónde van a, a pagar la pelota. ¿En, en, ¿En qué canal? Sí, en el 49. En el 49. Oh, en el 49. Sí, sí. Pues, pues pásenla bien los dos, yo y, me lo bendigo Igualmente dos. para usted, siempre querida de mi parte. Tenemos una llamada por el canal. Buenas noches. Buena. Buena por aquí. Buena. Sí, sí, bueno, Omar. Sí, un placer. Omar, mira, yo creo que el general está desafiado. Yo creo que lo que hicieron esos delincuentes fue desafiado. Lo desafiaron. A, a general mío, y al gobierno, porque hay que decirle a las autoridades de aquí, lo desafiaron. Pero aquí, aquí quien, quien está a cargo de la plaza es el general. Y cualquier cosa que pase aquí. Si es mano dura, se le va a reconocer que haya hecho una gestión de mano dura para enfrentar la delincuencia. Y si no lo hace, también se le va a reconocer como que ha sido un pandemia. Pero yo me voy más lejos. De yo no entiendo lo que esa. tú dices. Yo me voy más lejos. Yo nunca a la policía cuando comete un crimen, una acción, esto, a la tribu, yo la atribuyo al gobierno. Porque la policía depende del gobierno. Y el gobierno es quien impone la política a seguir. Y si, y si el gobierno permite que un general altere... O su actitud como dicen bueno entonces el gobierno es responsable porque porque el gobierno no lo saca porque bueno, eso, eso está el, claro el, entonces si el gobierno lo deja viendo gobierno, lo que está sucediendo en este pueblo que es un desafío esto esto no se ve esto no se ve en ninguna parte esto nada más se ve aquí y y entonces yo pues, siendo general yo yo siendo general no es verdad. Pero oye una cosa: sí, esperar, ¿y por qué general no fue anoche? Y fueron después que pasaron todos los tiros. Y, y ellos saben que. ¿Por qué esta noche no están y cercan a, a, a, a San Martín? ¿Por qué no lo.? ¿Por qué el gobierno. Ahora yo te voy a ir más lejos para que tú veas. Que esto es tomándolo el pelo a uno que están. Pero yo no me chupo un dedo, ¿Por qué el gobierno no interviene en ese barrio? Y va casa por casa. ¿Por qué no lo interviene? con el ejército, con la marina, porque igual lo hicieron una vez, porque no hay voluntad, porque lo que nos están es tomando el pelo a nosotros. Por eso yo no me dejo arrastrar eso, yo culpo al gobierno y naturalmente es general parte de eso. ¿Tú me entiendes? O sea, porque si ellos tienen voluntad, ¿cómo es posible ni que un, un barriecito de dos calles, de que pongan en sus obras todo un pueblo y a esta altura de juego... Ni se dan por enterados ni el presidente de la República, que es el hombre más informado, o sé que es el hombre más informado, ni el ministro de Interior y Policía, ni las autoridades de aquí. Lo, lo, estas autoridades que tenemos aquí en Macorís, debieran intervenir y decir, venga acá, Alberto, ¿no puede ser? La fiscalía, la fiscalía está a un kilómetro de ahí, más o menos. La fiscalía es el mismo cuartel. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo me iba a la pausa, pero voy a tener que hablar esto. ¿Eh? Sí, mira, una vez, una vez, viviendo yo cerca de los cuatro vientos, yo me indigné de una forma tal, porque los tipos encapuchados estaban en las rotondita de Ipa, los rieles y la cosa, asaltando gente. Gente que todo el mundo sabía quién eran, asaltando todo lo que pasaba, asaltaron un pobre infeliz que venía de Agua María, le quitaron su motor y todo lo que pasó por ahí ellos lo asaltaron. Y me encuentro yo, hoy una persona que yo respeto y quiero, pero a mí no me gustó esa respuesta que ese señor dio. ¿Quién? El coronel Sierra Di Lo encontré aquí en Telenor. Con la rubia que, que es relacionista pública de la policía. Y le digo, Sierra, ¿cómo es posible? Él debe de recordar eso. ¿Cómo es posible que a una esquina del cuartel que está a la rotonda de Ipa Los Rieles, en la calle 9 y la calle La Palma, Encapuchado, asaltando gente y la policía no se da por enterar. Todo lo que me contestó? Aquí, Sierra Difó a mí. No, porque entonces, si uno que sé yo qué. Digo yo, entonces ustedes van a dejar este pueblo desprotegido. La respuesta que tú me das a mí es que no, que ustedes no pueden, que hay que dejar que esos tipos asalten y hagan y deshagan. Oye, querían a Sierra Defoe como general y como comandante aquí. Pero oye, ¿qué respuesta me dio a mí? Aquí en Telenor. Porque ellos tenían la policía, un programa aquí. Entonces yo digo, pero ven acá. Oye, que no, que no, que tenían que dejar que esa gente asaltara. Porque dije que supuestamente, si iban y por mano el diablo mataban uno, entonces la cosa era peor. Digo yo, pues pero es que hay mil mecanismos. Porque cómo tú me vas a decir que en un país de verdad, doctor Peralta, y amigos televidentes que me están viendo. dije que van a permitir que cerca de un cuartel, hay un grupo de delincuentes asaltando hasta todo el que cruce por ahí. Y la policía no va a ir. Pues eso nada más se ve aquí. Eso nada más se ve aquí. Entonces. Esto es un fracaso por todos los lados que se ve. Esa fiscalía. Y ese poder judicial que nosotros gastamos. Son responsables de toda esa vaina también. Porque todos esos delincuentes han caído todos presos. Más de mil veces. Y ellos lo ponen en libertad. Y siguen vendiendo drogas. Y siguen asaltando. Ahí en ese sitio. Asaltan y le quitan motores a la gente. Hay que darle cuarto. Hay que darle cuarto para que le devuelvan su motor que es suyo. Y la policía sabe eso. ¿Y cómo es posible que un barrio de dos calles te asalte motores? Anden con metralletas. Anden con sacos de droga vendiéndola. Y todo el mundo lo sabe, menos la policía. Entonces a mí que nadie me venga con esa vaina. El responsable es el gobierno. Y los gobiernos que hemos tenido que permiten eso. Cuando hay un gobierno que tenga voluntad. Un gobierno, no di que generalito y que vaina, no. Un gobierno. Diga, mira, se acabó esta vaina. Este reloj, olvídese, que no hay droga. Pero cuando éramos comunistas. Usted hacía una reunión abajo en la tierra, doctor Peralta. Y a los cinco minutos estaba la policía buscando a uno, Por comunista. Y sabían dónde uno se reunió. Y iban. Coño, entonces ahora estos tipos hacen de todo y la policía nunca puede dar con ellos. ¿Sabe por qué no da con ellos? Porque esto es parte de un mecanismo de corrupción que se la buscan, que van donde ellos. Ellos lo saben. Que venden drogas, que asaltan, que hacen de todo y le cogen cuarto. Hay que cogerle cuarto, ¿qué van a hacer? Estamos jodidos como pueblo. Pero los responsables son los que dirigen el país, que permiten eso. Cuando aquí hay un gobierno de verdad. Que proteja a este pueblo. Ustedes verán que eso se acaba. Ustedes verán. Porque cómo me justifican. Que un barriecito señores. Pero pónganse ustedes. Pero pónganse ustedes a reflexionar en su casa. Que pero pero, pero ¿cómo, cómo es posible. Que un ejército que te, te coja y te, y te intervenga. Con la policía. Oye no hay. Nadie que se salve. Pero no hay voluntad porque es que nos están cogiendo de pendejo a nosotros. Nos están cogiendo de pendejo. Bueno, vámonos a la pausa. Y entonces, venimos a hablar un poco de salud. Y cómo va el COVID con el doctor Peralta. Que hay que prestarle atención a lo que el doctor Peralta va a decir. Yo mañana lo veo a ustedes. Porque por una diligencia que tengo que hacer. Lo voy a dejar con el doctor Peralta. Gracias. Y yo lo veo mañana, pero sigan con el doctor Peralta.